entro en pánico, como un Cuando te veo rompo todas las leyes te asimo Siempre creí que fui un robot sin corazón Y ahora mírame aquí loco por vos Sé que no te veo en un lugar Que siempre a ti me va a recordar Y sé que todo puedo lograr Pero si tú no estás ya no se sé, no me da Te juro que ya no lo sé, no me da Siempre que te veo lo en los me pongo crazy. Contigo quiero vivir una aventura amazing. Y lo sé, tú te equivocas del camino que toca. Yo quiero besar tu boca, es mi lady. La que siempre a mí sabe me pone un poco crazy. Eh. te dice que ya escuchar no ir y no a fingir Un beso a tu vida, daño que hay.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 Guarda lo que pienso Y no me entiendo si aquí es el momento De declararme a rodillas sintiendo Que ya no es lo mismo Si no te tengo Baby te extraña como yo te toco Baby yo extraño que me vuelva loco Parece imposible que todo el mundo dice que no haya nada si no estamos los dos Y prefiero pasar borracho y loco En vez de recordar que ya no estás vos Si sí es que no te veo hay un lugar que siempre te va a recordar Dice que todo puedo lograr si tú no estás ya no sé, no me da Te juro que ya no lo sé, no me da Y sé que todo puede cambiar de noche a la mañana Y sé que no voy a superar porque tú eres siempre mi alma. I'll